Quiero decir esta frase de la Biblia, a los hombres los conoceréis por sus hechos, a los árboles por sus frutos. Y estos son los frutos y los hechos que la democracia nos da. Era la nación clandestina la que estaba bajo las alfombras porque los señoritos... No podían sentarse con los indios y con las cholas. Las cholas sirvientas. Tienen que cuidar estas conquistas queridas, hermanas, aymaras, quechuas. Y hablaba toda la noche para decirles en la cara a los jaras qué estaban haciendo y a qué he venido. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Y lo he hecho, mal o bien lo he hecho. o que alaba su pan no sirve. Y voy a volver a reiterar. Éramos tres, éramos cuatro y somos millones. Si el pueblo está unido, nadie podrá romper estructuras, nadie podrá borrar otra vez ese mapa de desprecio y discriminación. Las polleras no son un, un atajo, las polleras son nuestra vestimenta, nuestra cuna y será nuestra tumba. Nos Quiero agradecerte, compadre Palenque, por el camino que has abierto. No dejen caer esto lo que tenemos.